Cuando se habla de las normas de género se hace referencia a las reglas que la cultura establece hacia hombres y mujeres y sobre lo que deben ser y hacer, pero, ¿cómo influyen estos estereotipos en la autoimagen corporal, autoestima y las relaciones sexuales? Empecemos por observar los ideales de belleza, que muestran los medios de comunicación, pornografía y publicidad, que generalmente suelen no ser realistas ni saludables. Estos estereotipos influyen directamente en la percepción y aceptación de nuestros cuerpos, ya que al no cumplir con estándares, se desarrollan inseguridades, baja autoestima, desórdenes alimenticios, entre otras consecuencias para la salud integral. Asimismo, quienes consideran que no cumplen cabalmente con los estereotipos, suelen presentar dificultades para fluir y disfrutar en sus encuentros sexuales, cubren sus cuerpos o prefieren apagar la luz para que no les vean, vigilan que no les toquen en determinadas partes y prestan mayor atención a los juicios de sus parejas sexuales que a su propia satisfacción. Otras personas desarrollan disfunciones sexuales, como problemas con la erección, el deseo sexual, orgasmos y eyaculación. Te invitamos a que identifiques qué mensajes con respecto a tu cuerpo has recibido, resignifica la relación que tienes con él y date permiso para disfrutar de todas las sensaciones que puedas experimentar a través de todos tus sentidos.